Hola, mi nombre es Pedro, y os cuento lo que me pasa, a ver si me podéis ayudar, porque no logro probar. En clase me suelo distraer bastante, y aunque intento atender, no puedo. A veces se me olvida llevar las actividades hechas. Si me acordara, las haría. Cuando llego a casa, pues almuerzo, veo un rato la tele y luego me pongo a jugar con el ordenador. Al estudiar, suelo perderme. Leo y leo la misma párrafa sin darme cuenta. Leo y repito, pero no me entero. Las pruebas. Las suelo preparar el día de antes. Cuando las hago me pongo bastante nervioso. A veces me falta tiempo para terminar. Y otras, sencillamente, me quedan en blanco. Los trabajos no lo entiendo. Los profesores me dicen que no están bien, que no hay orden. Pero si los llevo a hechos... ¡Hombre, Pedro! ¡Este trabajo! Así que... Parece que algo no está funcionando. Y anda, mira lo que me dicen mis padres. ¡Ay, Pedrito! Camarón que se duerme, la corriente se lo lleva. ¿Qué significará? Estos padres siempre con acertijos. ayudita para Pedro, porfa. ¿Qué le sugieres para que pueda mejorar? Hazle algún comentario. A ver qué se te ocurre. Bueno, voy a ver. Tengo que pensar cómo te voy a ayudar. Pero cuenta conmigo, Pedrito. Pedro, no te preocupes. En esta clase, te vamos a ayudar.